¿Qué tal muchachos? El día de hoy vamos a analizar la actualización de Marvel Snap. Esta actualización no solamente ha traído ajustes de cartas, sino también algunos añadidos visuales al juego. Antes de continuar muchachos, las disculpas del caso porque estuve sin internet todo el día, justo el día que llega este parche y no pude hacer nada, no pude hacer ni transmisiones, pero esto ya está solucionado y ahora sí sigamos adelante. Con lo primero que vamos a entrar acá muchachos es con la actualización de fichas. Ha habido un cambio en la tienda y ahora va a ser mucho más cómodo visualmente poder ver esto porque va a estar separados por categorías. En este caso las variantes míticas van a estar, van a tener su propia tienda o su propia sección. Luego va a venir la destacada, o sea en este caso la carta nueva que viene de la semana. ¿no? Todas las cartas nuevas que van entrando van a tener el espacio aquí también para que las puedas comprar si en caso la deseas, esto generalmente aplica para la gente que ya tiene muchos tokens, ya tiene un nivel de colección bastante alto y generalmente solo están buscando las cartas nuevas que van llegando antes era muy incómodo porque cuando salía en la tienda general de tokens pues a veces no le salía la carta en ese momento entonces ahora lo que están haciendo acá es que directamente si en caso te gusta mucho esta carta o si tienes todo tu nivel de colección completo la puedas comprar directamente aquí si ya dispones de las fichas o de los tokens y acá también aparte han hecho la otra separación digamos de la parte donde están las cartas de serie 4 y serie 5, lo cual está muy cómodo, está muy bueno y recuerden que para los que tienen todavía o les falta completar la serie 3, aquí también hay una sección donde también puedes reclamar una carta gratuita una vez por mes. Y algo bastante curioso que nos trae este parche también es que si tú vas a tu colección de cartas, vas a poder saber exactamente a qué rareza pertenece una variante o a qué serie pertenece también una carta. En este caso nos vamos con la variante de Dahood, le doy clic a variante y acá te va a salir que es rara. También recuerda que hay unas variantes que son súper raras que cuestan 1200 de oro. Ahora, si yo quiero saber a qué serie pertenece esta carta, me tengo que ir a su diseño base. En este caso doy clic acá a la izquierda, luego doy clic a la carta base, ¿no? Y le doy clic a básico y acá va a salir que estamos en serie 3. Otra cosa que también estamos notando en este parche es la interfase, ¿no? La parte visual del tablero. Ha cambiado, ahora le han puesto un fondo, pues, bastante muy atractivo, muy bonito. Donde, pues, hay como una serie, pues, ahí de, de mezcla de colores de galaxia ¿verdad? y acá otra cosa importante también es que si tú le das clic a esta carta por ejemplo para verla puedes ahora voltear la cartita, acá hay una flechita justamente que estoy señalándoles aquí debajo donde volteas la carta y sale el dorso justamente que tú estás utilizando en este mazo y lo otro curioso de esto es que también lo puedes rotar un poquito este dorso y tiene su efecto 3D con los huevos más, haces snap compadre Ah, <laughs> lo otro que me parece curioso es que le han puesto un límite a la experiencia que puedes hacer del pase de temporada al día en este caso como un máximo de 10 horas jugadas y creo que esta medida la han hecho más que todo para toda esta gente que estaba utilizando los autoclickers con Agatha y ahora sí, muchachos vayamos con la parte interesante que vendrían a hacer los ajustes de cartas comencemos con Shuri, ¿Qué es lo que le han hecho a Shuri, incluso el equipo de desarrollo estaba diciendo que habían sido muy superficiales con alguna de las cartas pero ahora por fin estaban haciéndose cargo de esto y que pasaba que Shuri pues estaba haciendo jugaba por todos lados tenía mazos eh, meta pues en lo más alto y ahora pues le han hecho una modificación a su habilidad en este caso es al revelarse si juegas tu siguiente carta aquí se duplica su poder o sea prácticamente ahora lo que está pasando es que al usuario de Shuri lo están obligando a que tenga una mayor predictibilidad al momento de su jugada. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú juegas Yuri a la derecha pues estás obligado a que si quieres duplicar el poder de la carta siguiente tienes que lanzarle la misma ubicación de Yuri. Y esto parece algo pequeño pero tiene un cambio muy significativo porque ahora ya no van a poder usar a Cosmo para poder proteger esta unidad o esta carta que estaban duplicando el poder con Yuri. La jugada que siempre se hacía era poner a Cosmo en un lugar, luego poner a Shuri en otro lugar y después poner al Red Skull en el lugar donde estaba Cosmo para evitar justamente que le. Puedas tirar sea una Valkyria O le puedas tirar un Shang-Chi Y en el turno 6 estabas copiando el poder De Red Skull con Taskmaster Y inclusive te podía dar para que puedas utilizar una Titania O un Cero de manera adicional Y pues ganabas la partida tranquilamente y este combo de manual que les acabo de explicar Y que todos ustedes ya conocen muchachos Es algo que no se va a poder hacer justamente Por este cambio que se le acaba de hacer A Yuri en su habilidad Y lo que sucede aquí con Yuri ahora es que su estrategia Se vuelve mucho más predecible Se vuelve mucho más obvia hacia la vista del oponente Digamos que si yo soy el oponente Tú lanzas a Yuri, yo sé que tú vas a jugar Ahí otra carta donde vas a duplicar Su poder, en este caso simplemente Si no tenemos prioridad, lo que va a hacer Lo que voy a hacer simplemente yo es lanzar una Valkyria ahí, ya que si tú lanzas a Retes cool en turno 5, yo no tengo prioridad lanzo a Valkyria y te voy a setear el poder a 3, otra opción también muy buena que puede haber acá es que si yo sé que tú vas a jugar a Red School en esa ubicación donde está Yuri, pues simplemente las otras dos ubicaciones van a quedar libres y expuestas para que yo pueda tomarlas de repente por ahí, sea con un Spider-Man o sea también con un Profesor X y usar aquí Shang-Chi medio como que no va a funcionar siempre porque generalmente donde van a lanzar a Yuri es donde también se encuentra Armor, he visto gente por ahí que estaba comentando si es que de repente utilizaba aero con prioridad y movía justamente la carta donde estaba lanzándose en la ubicación de Shuri pues digamos que le quitaba el doble de poder y no es así la verdad que cuando tú juegas la carta así sea con prioridad o sin prioridad en la ubicación de Shuri por más que te la muevan igual ya cumplió justamente el efecto de jugarla o ya cumplió la condición mejor dicho de jugarla en la ubicación de Shuri e igualito va a duplicar su poder así la muevas a otro lado la carta que también está perdiendo valor con este cambio de habilidad de Shuri va a ser Arnim Sola también porque ahora donde tú lances a Yuri vas a tener que lanzar la carta que duplica el poder y ya Arnim Sola no va a funcionar igual porque es prácticamente como lanzar una moneda para poder buscar el mejor efecto de Arnim Sola y que reviente justamente a la unidad que está duplicada a su poder. Aunque para ser francos ya casi no se estaba utilizando Arnim Sola en los mazos de Yuri Y aquí algo que debo de resaltar bastante en este cambio de balance a Yuri muchachos es que no han tocado ni su coste de energía, no han tocado su poder y tampoco han tocado la habilidad en sí. Lo que han hecho es crear una dentro de la habilidad para que no sea tan fácil tampoco duplicar el poder de esta unidad que tú quieres duplicar el poder con shuri entonces acá lo que está pasando es que ese con diner para mí al menos estoy viendo de que está leyendo los feedbacks de la gente porque esta idea de acá de la habilidad de shuri ya era una idea que ya alguien le había dado anteriormente y que bueno la verdad que estén buscando opciones y estén considerando también digamos las ideas de la comunidad para poder crear un metajuego mucho más saludable y ahora aquí nos vamos con lich una casa Carta muy querida por unos, muy odiada por otros también. Esta cartita de acá le han hecho un ajuste en la habilidad. Los stats siguen manteniéndose igual, sigue siendo coste 5, 3 de poder. ¿Qué es lo que le han hecho aquí a la habilidad? Dice al principio del turno 6 elimina todas las habilidades de las cartas en la mano del oponente. Esta es una habilidad única, ya no tiene un efecto de rebelarse ya no tiene un efecto continuo, lo cual hace que sea más difícil justamente hacerle counter a Lich. Inclusive a raíz de esto la comunidad medio que se ha dividido en opiniones porque hay algunos que dicen que es un buff que le han hecho a Lich en lugar de un nerfeo y en parte yo también les puedo dar la razón a aquellos que están diciendo que lo han bosteado a Lich porque justamente le han seteado la habilidad a ser una habilidad única y esto es como si fuese una habilidad como Daredevil Como Lockjaw, que son habilidades que tú no las puedes Frenar, así nomás, es muy difícil Encontrarle counters a este tipo de Cartas con habilidades únicas Me parece que la única forma de poder contrarrestar El poder de Lich es destruyéndolo Es como que de repente, no sé, tendrías Que utilizar Negasonic, ¿no? como Por, por poner un ejemplo básico, usas a Negasonic Y en la misma ubicación el oponente justo juega A Lich, el Lich se le destruye Y pues obvio que ahí ya su habilidad no se va A triggeriar en turno 6, porque lo que Yo entiendo es que Lich debe de estar al principio del turno 6 para que pueda liberar su habilidad Y con eso pues desactivar o silenciar las cartas de la mano del oponente en ese turno ¿Y qué es lo que pasaba con Lich? Porque estaba comenzando ya a generar mucho rechazo por parte de la comunidad Porque esta era una carta que tú la podías sacar con Rampeo La podías sacar con Wave para turno 4 O con Electro para turno 4 O lo podrías sacar con Lockjaw también para turno 4 O inclusive también turno 3 Y puedes lanzar a Lich en turno 3 o turno 4 Sin que incluso te haya costado toda la energía de repente que necesita y en el turno que corresponde hacía de que te pueda silenciar toda la mano y habían muchas cartas que tú podías utilizar en turno 4 o turno 5 inclusive de parte del oponente que al ver que estaban silenciadas prefería retirarse del juego haciendo que la experiencia sea un poquito más incómoda digamos para aquel que estaba siendo afectado por leech. La parte del nerfeo con leech es que si tú lo quieres lanzar en turno 4 por medio de rampeo con este cambio de habilidad que tenemos ahora es que el oponente afectado por leech va a saber a priori Justamente que tú estás poniendo esta carta y que en turno 6 sus cartas van a ser silenciadas, entonces le vas a dar al menos tiempo en turno 5 digamos para poder lanzar sus mejores cartas o hacer sus mejores jugadas para que digamos ya no le duela tanto las cartas que van a ser silenciadas en turno 6. Y otra cosa importante también es que por ejemplo en el caso del Mindscape donde se intercambian las cartas en turno 6 lo que va a pasar primero es que se activa la habilidad de Lich y después se va a activar el Mindscape y lo otro también es que cuando estás en el turno 6 antes de que el oponente robe la carta también se activa la habilidad de Lich haciendo de que se silencien todas las cartas que están en la mano del oponente más no la carta que acaba de robar en ese turno lo que también estaba considerando acá yo es que Magic de repente podía haber sido un counter muy bueno de Lich en caso que solamente el silencio de las cartas hubiesen durado por el turno 6 pero la verdad no es así si tú le tiras Magic las cartas silenciadas en turno 6 también lo estarán en turno 7 o sea prácticamente el silencio va a durar para siempre. Ahora si nosotros ponemos en una balanza los beneficios que está recibiendo Lich por el cambio que le han hecho en su habilidad con respecto a los perjuicios que está recibiendo Lich por el cambio de la habilidad, seguramente podamos ver que lo que va a pesar más generalmente va a ser los perjuicios que le han hecho acá y más que un bosteo vendría a ser entonces un nerfeo uf muchachos y ahora la siguiente carta de la que vamos a hablar es una carta bastante nostálgica que mucha gente también utilizaba al inicio del juego yo también, esta carta de acá fue mi primera carta de TRS que pudo tocarme justamente cuando recién estaba entrando a la serie 3. Esta cartita de acá es una carta muy peculiar y es una carta que tiene una habilidad única. que le han hecho aquí al Lockjaw? a Lockjaw no le han tocado los stats. Coste 3, es 2 de poder sigue estando igual. Pero acá le han hecho una modificación a su habilidad. Cuando juegas una carta aquí se intercambia por otra de tu mazo una vez por turno. O sea, lo que han hecho ahorita es ponerle una condición a la habilidad de Lockjaw. Y este cambio en la habilidad de Lockjaw seguramente tiene descontentos a muchos jugadores, sobre todo aquellos que están jugando cuando muchachos, y este cambio lo han hecho por una sencilla razón y es para evitar el juego de casino con Lockjaw. Y cuando digo casino, ¿qué es lo que realmente quiero decir acá? Y se los voy a explicar con un ejemplo bastante básico. Yo he jugado contra muchos mazos de Lockjaw y seguramente ustedes también. Y de cada 10 partidas que yo he estado jugando contra Lockjaw, 8 partidas le iba muy bien sacando cartas bien fuertes del mazo. ¿Qué es lo que quiero decir acá? generalmente el Logjo se estaba jugando con las gemas del infinito, o sea en turno 3 lanzaban a Logjo y en turno 4 estaban lanzando 2 o 3 gemas del infinito y con eso les estaba saliendo América Chávez, les estaba saliendo Magneto, les estaba saliendo Thanos, generalmente les sale el mejor resultado y la verdad es bien difícil ganarles la ubicación una vez que sacan todo ese RNG. O también sacaban a Lichida gratis también y te destruían toda la mano y este mecanismo que tenía antes Lockjaw era bastante tóxico ¿y por qué? tú como jugador veías que tu oponente te jugaba Lockjaw y de pronto esas cartitas de coste 1 las convertía en cartas de coste 9 coste 5 con, unas, con un poder increíble con unas habilidades restrictivas increíbles también y te quitaba cualquier esperanza de seguir jugando y esta condición restrictiva que le han puesto Lockjaw por turno la verdad me parece algo excelente y además que era necesario también para evitar justamente la parte desproporcionada de que en un turno podían salir muchas cartas de coste alto y ahora Lokjaw también es más vulnerable a los counters en este caso tú le puedes aventar cosas al otro lado le puedes aventar un Dahood con Viper o le puedes aventar un Green Goblin por ejemplo y ya le estás quitando un espacio menos para que pueda utilizarlo el siguiente turno esto quiere decir una oportunidad menos de que pueda sacar una buena carta del mazo yo la verdad no veía venir este ajuste que le han hecho a pero 10 de 10 la verdad para el equipo de desarrollo aquí porque esto era bastante necesario y ahora muchachos aquí vamos a ver el ajuste que le han hecho a américa chávez antes su habilidad decía siempre robas esta carta en el turno 6 y no antes y ahora qué es lo que dice empieza al final de tu mazo roba esta carta en el turno 6 esta diferencia de acá hace de que américa chávez ya no esté siempre siendo la primera carta o esté en la parte superior de tu mazo ya no va a suceder eso ahora ahora ya va a cambiar y ahora se va al final de tu mazo y qué es lo que va a suceder pues cartas como cable como yondu como jubile por ejemplo ya no no la van a poder sacar primero América Chávez. Generalmente era así. Yo he utilizado muchas veces Yondu. Y en el mazo de la persona que usa América Chávez, generalmente lo que vas a quemar es América Chávez. Igual con caldero lo que vas a robar es América Chávez, ya que por la misma condición que tenía esta habilidad, siempre estaba en la parte superior del mazo. Con ese cambio que le han hecho América Chávez está relacionado, justamente el cambio que le han hecho a Jubilee. Acá también dice: Al revelarse, agrega la carta superior de tu mazo a esta ubicación. Esto quiere decir que ahora Jubilee va a poder interactuar justamente con las cartas que están en la parte superior del mazo, esto quiere decir si tú estabas por robar por ejemplo en el siguiente turno a Infinite Out, pues Jubilee te lo puede sacar directamente al campo de batalla, esto hace que sea un poco más interesante también la interacción de esta carta justamente con la parte superior de tu mazo Uy, ahora viene el ajuste a una de las cartas más polémicas del juego, también en su momento líder era muy jugado le cambiaron el poder, le bajaron le subieron, luego lo que han hecho es cambiarle la habilidad y ahora se la vuelven a recambiar y le han vuelto a bajar el poder la verdad le han hecho mil cosas al líder prácticamente es un frankenstein ahorita entre bosteos y nerfeos pero es una carta que es muy interesante y probablemente vaya a ver juego nuevamente a raíz de estos ajustes ahora líder tiene dos de poder el mismo coste de energía y la habilidad es lo que dice es al revelarse copia las cartas del oponente con el mayor poder en este turno y la coloca en tu lado porque le están poniendo entre paréntesis justamente la s acá es por el tema de que si el oponente te lanza varias cartas o te lanza dos cartas por ejemplo las dos cartas tienen el mismo poder pues líder va a copiar las dos cartas porque tienen justamente el poder más alto y esto de acá creo que tarjetea directamente el combo de Yuri el combo de Yuri donde pasa turno 5 y luego está lanzando She-Hulk con Taskmaster puede tener un gran impacto también en líder con el tema de poder clonar justamente a esas dos cartitas porque tienen el mismo poder. Pero aquí pasa algo muy importante, que para que ese escenario sea efectivo, líder no tiene que tener prioridad al momento que se juegue. Cosa que primero sale She-Hole, sale Taskmaster, salen los dos con 18 de poder y luego lo que va a hacer líder es duplicar a ambas cartas. Cuando líder tenía su habilidad original, la verdad no tenía ningún tipo de condición para que pueda sacar todo su potencial de su habilidad. Tú podías lanzarlo al líder si es que ibas ganando dos ubicaciones, lo sacabas al líder muchachos y simplemente la partida la tenías ganada duplicando las demás cartas que el oponente te lanza al final de la partida pero ahora con todos estos ajustes que se han hecho están volviendo más sofisticado el uso de la habilidad de líder aquí, con estas condiciones que se están creando ahora van a haber algunas cartas que vas a tener que combinarlas con líder para que pueda hacer, digamos para que pueda sacar todo su potencial acá de su habilidad acá las cartas que pueden combinar muy bien con líder vendría a ser Sandman, vendría a ser también la misma Wave, ¿por qué? porque justamente vas a limitar a que tu oponente juegue una sola carta y generalmente siempre va a ser la carta con el, la mayor cantidad de poder posible, y en líneas generales vas a terminar ganando la partida al copiar justamente esa cartita con el poder más alto, pero aparte de esto, el combo de Wave con Dead se va a volver popular nuevamente, porque pues vas a poder lanzar a Wave en turno 5 y puedes lanzar al líder con Dead, inclusive si quieres puedes poner una she también, así son tres cartas las que vas a poder jugar, mientras que tu oponente va a poder jugar una sola, así que puede volver a estar interesante y algo nostálgico poder eh, regresar nuevamente ese combo y ver qué tal funciona en el metajuego. Y dentro de las conclusiones que les puedo dar aquí, muchachos, es que la verdad esta vez el equipo de desarrollo ha hecho un gran trabajo al implementar todas estas medidas en varias cartas haciendo que el metajuego sea mucho más armónico, mucho más saludable, mucho más equilibrado. Y hay nerfeos y bosteos que la verdad yo no esperaba venir pero la verdad me siento muy contento de haberlos visto aplicados el día de hoy en este juego porque la verdad con dinner acá lo he hecho con bastante criterio. Esperemos que los parches que vengan a continuación o los cambios OTA que estén haciendo semanalmente lo hagan con este mismo criterio como están haciendo justamente con este parche de aquí para poder mantener un metajuego saludable y menos tóxico pero bien muchachos si les ha quedado alguna duda o consulta la pueden dejar aquí en los comentarios recuerden también que estoy todos los días de lunes a viernes transmitiendo por las noches en mi canal de la plataforma morada el enlace lo tienen justamente en la descripción de este video. seguramente el día de hoy por la noche voy a estar abriendo 60 cofres que es lo que tengo acumulado acá y no lo y no los he podido abrir ayer porque como les digo me quedé sin internet pero ahora ya tengo los cofres listos tengo el internet para poder abrir estos cofres Así que por la noche si gustan acompañarme ahí voy a estar abriendo esos cofrecitos Al igual que también voy a estar abriendo las cuatro variantes misteriosas que tengo acá en el pase de temporada Que quiero ver qué cosa me va a salir Por ahí a veces la gente del chat dice que me va a salir Pixel o que quieren que me toque Pixel para que reniegue Pero bueno, eso lo vamos a ver hoy por la noche Así que ya saben, te espero allí, un abrazo para ti